Eh, teníamos colilla de tomate que caía en la trampa, pero no teníamos daño a la planta. Y nosotros este año eh, hicimos otra apuesta que fue, los que vinieron el año pasado, ¿se acuerdan, Néstor? Que la planta estaba media fea, pero después se recuperaron. Nosotros hicimos la biofumigación con brócoli y después eh, tuvimos este, un cultivo muy bueno y estos son los resultados de la sanidad de las raíces, ustedes ven allá el gráfico solamente en el testigo hay agallas y en realidad es un número de agallas muy bajo es menos de una agalla por gramo de peso seco de raíz en las parcelas tratadas no hay agallas y estos son los eh, resultados de las podredumbres radiculares solamente en el testigo ahora, nosotros pasamos a tener un problema mucho mayor de podredumbres radiculares que de agallas ¿Eso por qué? Porque los nematodos con alta temperatura mueren. O sea, los nematodos son muy dañinos, pero con la alta temperatura los matamos. En cambio, en el suelo hay una serie de hongos que están presentes y también el suelo se fue deteriorando mucho, tenemos un pH muy alto, tenemos una problemática de degradación del suelo que no la vamos a arreglar solamente con biosolarizar, tenemos que pensar en otras cuestiones. Estos son los síntomas aéreos que se veían a medida que fue avanzando el cultivo ¿por qué se ven esos síntomas aéreos? porque la raíz al enfermarse se, la planta se, se ve desnutrida, eh, amarilla, con necrosis entonces es una manera de ver qué pasó con los tratamientos el testigo está mucho más enfermo que el resto y los rendimientos también Ven los rendimientos tenemos eh, un rendimiento eh, muy bajo en el testigo y la solarización está a mitad de camino y la biosolarización eh, son los mejores tratamientos y acá no hemos echado fertirre, fertirriego, no tiene fertirriego, solamente el brócoli y aquella aplicación primera, en algunos casos cianamida cálcica, que ven abajo eh, la diferencia con cianamida y sin cianamida. Eh, en realidad eh, la cianamida aportó más a, a mejorar la sanidad que a aumentar el rendimiento en este caso. Y bueno, este año volvimos a tener las trampas de feromona y agregamos otra, otra cuestión que era probar los extractos naturales. Entonces lo que hicimos fue probar. Eh, siempre tuvimos un tratamiento que era con extractos naturales y no le digo yo sin plaguicida, porque en realidad son plaguicidas, pero son naturales. Eh, entonces comparamos Confidor versus extracto paraíso, Dicarsol versus extracto paraíso. Belis, que es un fungicida versus extracto de Quisetum y este, confidor versus ajo y bueno, este es un gráfico que muestra los resultados de adultos de mosca blanca donde ven que los extractos eh, tienen un nivel este, por encima del bueno, del, del convencional eh, inclusive el extracto de paraíso mostró una, una fitotoxicidad en la planta de tomate, pero eh, lo, que, lo bueno es que en la parcela esa con el trato natural eh, tuvimos un, una, un plantel de plantas sanas, eh, o sea, no había más planta con peste negra, eh, podemos decir que reemplazamos al dicarzol, pero lo que pasa es que el trato de paraíso tuvo una plaguicida muy fuerte, yo simplemente lo, lo dejaría para usar ahí y no tocaba más en todo el periodo cultivo. Eh, esto es lo que pasó, no les muestro los gráficos de los otros insectos porque es más o menos la tendencia igual y para no, no aburrirlos y se nos, va, nos vaya mucho tiempo. Esto fue lo que pasó con Cladosporium fulmum que es un patógeno foliar donde ven que el testigo es el que tiene más ataque, el convencional no tiene ataque y el extracto natural es es una tendencia intermedia ¿Mm? lo mismo pasó con la fumagina o sea, el extracto natural ayuda, pero nunca es lo mismo que un fungicida de síntesis química el tema es si nosotros queremos este, qué queremos hacer, qué tipo de plantío queremos tener, ¿no es cierto? la arañuela no la pudimos combatir con nada, la realidad y yo el año pasado nosotros tuvimos un resultado muy lindo con la arañuela que teníamos las flores y la arañuela se fue a las flores y no al cultivo. Pero nosotros este año, eh, la última vez, no pusimos las flores, la verdad, y la granula se fue al cultivo. Eso fue una observación, no es investigación porque no tengo cómo demostrarlo, pero es algo que les cuento. Eh, las enseñanzas son las que tenemos durante todos estos años que las plantas muertas siempre son más en el testigo y llegó un momento que la solarización empezó a diferenciarse de la biosolarización y fue un estado intermedio. ¿Por qué? Porque la solarización está combatiendo los patógenos, pero no está ayudando con el resto de problemas que hay en el suelo de la degradación y la salinidad y alcalinidad que tiene nuestro suelo. Estos son los ensayos del año pasado, que eh, ven que en el testigo tenemos mucho más plantas muertas al final del cultivo, y la solarización está intermedia y después la biosolarización. Estos son los ensayos que tenemos de rendimiento eh, el último año es rodeo que es un híbrido que nos recomendó Néstor y acá ven también que el rendimiento siempre está en el testigo es el menor rendimiento después tenemos la solarización intermedia y la biosolarización mejor que la solarización esto es porque la solarización es una técnica muy buena pero no la podemos repetir siempre en la misma parcela si sino eh, pensamos en lo que pasa en el suelo ¿Qué pasa en el suelo? Estos son nuestros valores de pH, cómo el pH fue aumentando a valores increíbles de que podamos tener hortalizas en ese suelo y ven que no, no hemos logrado eh, mucho eh, con los, los tratamientos que estamos haciendo. La conductividad eléctrica también va aumentando terriblemente, terriblemente. Eh, la materia orgánica, ven que... La materia orgánica... A ver, vamos a ver quién se anima a interpretar este gráfico. A ver, alguien de la escuela, por favor. A ver. ¿Quién se anima a interpretar? este Acá ya hay un muchacho que está... Justo miró. La, el gráfico más abajo de todo. La línea amarilla, ¿qué dice? Bueno, solarización. La solarización eh, fue bajando la materia orgánica del suelo. ¿Ven? En cambio la biosolarización tiene una tendencia eh, un poco mejor, pero de ninguna manera llegamos a, al, al nivel que teníamos en, al principio. ¿Eso por qué pasa? Porque tantos años de solarización y biosolarización, la materia orgánica se va degradando, mineralizando y es mucho más lo que tenemos que agregar que lo que estamos haciendo ahora para poder restituir lo que le estamos hablando al suelo. Esto es lo que pasa ¿ya estoy? Bueno, eh, esto es lo que pasa eh, con un suelo sin solar, antes de solarizar y después de solarizar. Todos estos nutrientes, toda esta abonanza, ¿de dónde sale? De esta fiesta de nutrientes sale de la materia orgánica, además de, lo, de los patógenos que hemos... Entonces, sé, lo que nosotros al suelo eh, le estamos sacando, se lo tenemos que devolver. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a devolver? Tenemos que pensar, tenemos que tener una estrategia para resolver todo este tema. La clave está en la materia orgánica, o sea, ¿de dónde sacamos? Se necesita mucha más materia orgánica, ¿ven? Lo que hacen en el exterior, es mucha la materia orgánica que aportan. Entonces, encontré este material de Pablo Gauna, que es un hematólogo, que cuando volvamos a tener mucha plata lo vamos a traer. Eh, yo no lo único que hice fue por ahora fue copiarme la tabla, donde él eh, enseña una cosa muy importante. Ustedes para la relación carbono-nitrógeno para controlar los nematodos tiene que ser baja. Pero eso es, yo creo, más que todo si nosotros no vamos a solarizar. Si nosotros vamos a solarizar, eso no le importa tanto porque con el calor vamos a reventar todo. Entonces, olvidémonos un poco de la relación carbono-nitrógeno tan baja y pensemos en movernos en una relación carbono-nitrógeno que sea más óptima para mantener la calidad del suelo, que son niveles alrededor de 30%. Eso no me lo pregunten por qué, porque necesitamos un especialista en suelo. Pero por ahora eh, les comparto esta tabla que me encantó, aparte me parece un ejercicio re bueno para, para estudiantes, de ver, hay materiales que tienen muy alto relación carbono-nitrógeno, como la serrín, eh, el nuevo descompuesto, la soja, la paja de trigo. Hay materiales de muy bajo relación eh, carbono-nitrógeno. Entonces, por ejemplo, la planta de papa sería algo medio parecido debe ser al rastrojo de tomate, porque es una planta media pariente. Bueno, entonces, ¿qué se hace con esto? Yo les muestro el cálculo y después ustedes lo hacen en su casa. Esto es revé, no esto sí pruébenlo en su casa, pero no me lo pregunten a mí, pero es una ecuación donde se puede calcular ¿sí? teniendo en cuenta la relación carbono nitrógeno, por ejemplo, el pasto tiene 12 y las hojas secas tienen 70 entonces si nosotros agregamos según esta cuenta una parte de hoja seca y dos partes de pasto llegamos eh, a una suma esta es una suma de, de, de, de, de, de, de fracciones ¿no? bueno, necesitamos un, está bueno con un profesor de matemáticas resolvemos todo el problema de, de la horticultura eh, llegamos a esa relación o sea, en este caso con dos partes de pasto y una de hoja seca llegamos a una relación carbón-nitrógeno adecuada para mantener la estructura del suelo y para también tener un control de, de patógenos Así que bueno, esto era lo que les quería contar eh, muchas gracias a mi equipo de trabajo acá ya Vicky se quedó afuera pero eh, es una eh, pilar importantísimo o sea, nada, nada, nada de todo esto a ver Vicky, vení, que te quedaste ahí afuera bueno, después salú de la porque todo, todo lo que les cuento es gracias a, a Vicky, a Estela, a Martín, y después tenemos también a Ramón, a Esther, a Gonzalo, que, que nos ayuda y nos dice también. A ver, Gonzalo, le la mano. Eh, allá está en el fondo, le preguntan muchísimas cosas a Gonzalo. Eh, y bueno, y en especial a, eh, a Néstor, que eh, yo a Néstor le agradezco mucho que él haya, se haya enganchado con esta técnica, porque nosotros necesitamos que productores hagan cosas. Y cuando un productor eh, ve que otro productor eh, tan reconocido como Néstor eh, adopta la técnica, eh, a nosotros nos sirve para que eh, se multiplique la idea. Y así vamos aprendiendo. Y bueno, eh, esto era un poco lo que les quería contar. Eh, espero que, que les haya gustado y obviamente que se puedan hacer después las preguntas que, que necesiten. A ver, vamos a, ahora a seguir este. Perdón, te saqué, te saqué la. Le vamos a invitar a... a mi mamá. ¿Están muy aburridos? No. ¿Eh? ¿Les pareció bien? ¿Eh? ¿Rosana? Una pregunta. ¿Vos, vos, vos, mostraste en la filina, que pasaste un kilo y pico de materia orgánica por metro cuadrado a la última diferencia en 7 kilos. Bueno, eso, esa cantidad de materia orgánica, un día nos tendríamos que echar a hablar de eso nada más, porque nosotros en los ensayos. Eh, en algunos casos son eh, materias orgánicas que están muy secas. Por ejemplo, el rastrojo de mostaza. Nosotros aplicamos mostaza, pero en realidad era un rastrojo recontra seco que no tenía casi nada de agua. Entonces ahí, si hacemos la relación eh, con la foto, eh, eh, ahí era una cantidad de materia seca importante en realidad, porque esa, esa planta de mostaza tenía esta altura, eh, pero nosotros la incorporamos ya muy seca. Entonces, por eso te digo que eso es para hacer una jornada aparte de ver eh, todos esto, estos materiales que vamos a poner, eh, qué relación carbono-hidrógeno tiene, en qué estado los incorporamos, si están secos, si están eh, húmedos. Sí, porque es muy importante, porque vos fijate que no solamente matando patógenos resolvemos los problemas de las plantas. Bueno. Sí, ¿Cómo fue en el resultado con el extracto de xc eh, no, o cola de caballo? Bueno, en el tema es, el caso. De es un gran controlador de hongos a nivel que usamos pues, mucho en ProWeb. Bueno, hasta ahora sí, eh, la, con el, la la apareció Cladosporium y Fumagina, sí, que la Fumagina sí, es, un, es un conjunto de distintos hongos y hay un control intermedio entre el, el fungicida y el testigo. O sea que ah, eh, contribuyó a... Chino, a controlar. Eh, vamos a seguir trabajando y son los primeros años con el epicetum, pero en, el, en principio hay como un nivel intermedio entre el testigo y, la, y, el, y el químico. ¿Y al preparado le agregaron jabón? No. Claro, porque eso es un montón. No le agregamos jabón. Eh... Eso, yo creo que el jabón es un, es un extracto muy potente porque en realidad lo que hace es saneamiento, limpia. Baja la tensión superficial y eso hace que se absorba más el extracto y a la vez limpia toda la superficie foliar. Sí, por eso esto de los extractos está bueno para tener otro otra tipo de jornada así como esta, eh, porque hay mucho, mucho para, mucha tela para cortar y vamos aprendiendo también. Así que ya vamos a organizar cuando. Bueno, entonces yo le voy a invitar a mi mamá. De sí, porque, ¿vale? yo siempre me quedo en el. ¿Es selectivo siempre para los organismos, lo que haya perjudiciales de la planta? ¿Cómo es esa selectividad? Que, que, que eh, hace por nosotros ejemplo? lo que hemos observado en las muestras de bueno, suelo. Mira, después de la biosolarización, eh, si vos analizás una muestra antes y después, eh, los patógenos desaparecen mucho. Hay, por ejemplo, unos hongos como Pitium, Fitóstora. Eh, que se ven muy perjudicados los, los patógenos que tienen de se ven muy perjudicados fusarium más o menos porque fusarium eh, en los conidos van muy abajo en el suelo pero sí arriba lo controlás eh, pirenocaeta también lo controlás que es otro patógeno en el invernadero y en el suelo eh, hay muchos hongos que resisten como las tricodermas eh, aspergillus eh, resisten a los tratamientos aparecen en las muestras no aparece. entonces eh, yo creo que los, los patógenos eh, al estar más adaptados a, a requerir el hospedante con la temperatura eh, los perjudicas mucho más cada patógeno también tiene sus su, su propiedades, sus requerimientos ¿no? Eh, así que bueno eh, entonces, ahora sí, la voy a invitar a mi mamá para que nos cuente. Eh, me parecía este, muy, muy lindo poder invitarla porque, ya les digo, los primeros ensayos de solarización se hicieron la experimental, en una época que nadie hablaba del tema y donde era un auge de usar plaguicida, no como ahora que tenemos el desafío de no usar plaguicida, hay un montón de necesidades. En cambio, antes la gente veía este, con con beneplácito usar el plaguicida de síntesis química. Mariel, discúlpame. el preparado, vos lo aplicás, el Xeto, por ejemplo, lo aplicás eh, eh, antes de hacer el, el tratamiento de suelo? ¿o cómo lo... Sí, sí, después no, nosotros hicimos tratamiento de suelo sí. y el Xeto lo aplicamos eh, tratando de, de simular que era una cura con fungicida, o sea, ah, para mejorar la sanidad de cultivo eh, tratando de prevenir enfermedades, sí. acompañando sí. la técnica de solarización, pero después, cuando está el cultivo instalado. Ah, perfecto. Sí, sí, sí, ahí ahí. sí, claro. Como para decir, bueno, biosolarizamos, pero además arriba tratamos también de hacer algo diferente. Bueno, bueno entonces. Eh,